Parece ser que la sociedad camina en una dirección y, salvo raras excepciones, la clase política va en dirección contraria. Hemos visto en los actos de conmemoración de la Constitución del 78 la resistencia de algunos partidos a abrir el debate para iniciar un proceso que revise y actualice la Carta Magna. Al mismo tiempo, en pueblos, barrios y universidades se colocan urnas para consultar a la ciudadanía acerca de sus preferencias sobre el modelo de Estado. Las universidades están teniendo una importante participación y de los resultados se deduce que un alto porcentaje de estudiantes son partidarios de un referéndum sobre la monarquía. Por mucho que algunos se empeñen en ignorarlo, lo que hoy es una aspiración, con el paso del tiempo se convertirá en una exigencia que obligará a abrir un proceso constituyente para dar solución a aspectos tan desfasados como el anacrónico artículo 16 que incluye a la Iglesia Católica en un estado teóricamente aconfesional. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a retrasar la necesaria actualización de la Constitución? Pues sí, muy buena pregunta, ¿verdad, Asunción? Sí, y nos que va a costar trabajo. ¿Te atreves a autorresponderte o...? Uy, no, está, está muy complicado, <risa> pero bueno... Eh, el camino hay que empezarlo porque si no se, no se empieza a caminar no se llega nunca a ningún sitio, entonces eh, hay que empezar a concienciar a la población de que es necesario abrir un proceso constituyente ¿eh? y bueno, pues eh, espero que, que mis palabras sean premonitorias y que lo que ahora es una ilusión pues que se convierta en una exigencia. Claro. No en vano, eh, yo hace poco tiempo no me podía ni, ni haber imaginado que en las universidades españolas se iba a, a proceder a abrir urnas para hacer un referéndum, aunque haya sido sin ningún tipo de oficialidad eh, sobre la monarquía. Y hay que, que eh, notar que los resultados han sido de un 85% a favor de... de que hubiera una república ¿no? Sí, es verdad está existiendo esa, ese movimiento en, en, en no solo en universidades sino también incluso en ayuntamientos y aquí en Sevilla creo, me han llegado noticias de que la Facultad de Turismo, eh, la Universidad Pablo de la creo que también se están planteando los alumnos el, el convocar ese referéndum. Uh -huh. ¿Y, y qué haríamos con los acuerdos con la Santa Sede de 1979? <ríe> Bueno, pues es que claro, eso sería lo principal, la, la, la la, que sí. el, obje, el objetivo principal. El objetivo principal sería derogar los acuerdos y tener una constitución y un Estado laico, pero que lo fuera de verdad, no como el que tenemos ahora, que es un simulacro. En realidad nos dicen que es, es un Estado confesional, pero los que eh, indagamos un poquito y buceamos un poquito en los artículos vemos que no lo es, y, y menos cuando lo, está atado por detrás con, la, con los, los acuerdos. Y, la, ...y el tema de la... De, ...o sea, la, es que los acuerdos se negociaron en paralelo con, con la Constitución... ...cuando estaban los siete ponentes o siete ponentes constituyentes... Eh, ...liados con la Constitución, se estaba negociando el, los acuerdos... ...con lo cual eh, están íntimamente unidos, ¿no? Ahí a, tú hablabas en tu, en tu audio de, del artículo, el famoso artículo 16... ...nosotros también proponemos el tema del artículo 27, ¿no? Eh, en fin, y bueno, ya veremos cómo, cómo va Esperemos la cosa. Esperemos que, en, el, que en, el próximo, eh, en la próxima intervención del rey en unas navidades hable de, de los estudiantes, no solamente de la juventud así en genérico eh, de, que ha querido hacer referencia a él, sino de la juventud, la de verdad, la que está eh, pisando tierra y la que está eh, intentando cambiar las cosas. Claro.